...de todos los colores del arco iris. Decides subir a la montaña. Alcanzas cada vez más altura. Es entretenido caminar entre las piedras de colores... ...que parecen brillar con la luz del sol. Por fin... ...llegas a la cima... ...y notas algo extraño. En la cima de la montaña... Hay una gran abertura. Caminas hacia ella con cautela. Miras en su interior. Descubres que hay un fuego enfurecido. Estás en la cima de un volcán. De repente, escuchas un retumbar y te das cuenta que está a punto de estallar. Huyes. Y justo antes de que el volcán haga erupción, descubres una cueva pequeña donde refugiarte. Pero este no es un volcán común, ya que emite piedras brillantes y hermosas que se disparan graciosamente por la abertura y aterrizan en la ladera de la montaña. Puedes ver a las piedras girar en lo alto del cielo, y sientes que tu corazón se llena de fuerza creativa y felicidad. De pronto, una de las piedras cae justo a tu lado. La recoges y sientes su calor en tu mano. Mírala con detenimiento y observa su forma y color. Esta es tu piedra de la suerte y puedes conservarla. Poco a poco, el volcán deja de hacer erupción. Dando saltos, bajas la montaña con tu piedra de la suerte. Cuando te sientas listo, comienza a sentir tu cuerpo nuevamente y abre tus ojos. Continúa sintiendo tu corazón lleno de entusiasmo y alegría creativa.